Ministra, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, su esposo Oscar, su hija Laura, su madre Gloria y su distinguida familia, funcionarios del gobierno nacional aquí presentes, invitados especiales y demás asistentes. Pues vamos a ver cómo el ministerio, la ministra del deporte, el ministerio, Puede encauzarse por la Constitución a lograr, en primer lugar, que ese derecho a la actividad física, que es general para toda la población y deberíamos avanzar en que toda la población haga actividad física, un determinante de la salud, sin la actividad física, las condiciones de salud se deterioran. Por tanto, y hablando de la reforma de la salud, precisamente… Este sistema preventivo eh, y de atención primaria que estamos montando necesita de los determinantes de la salud. Los determinantes son la nutrición, son el aire, es el medio ambiente en general, es el agua y tiene que ver también muchísimo con la actividad física. Luego, en este caso, en la actividad del ministerio que nosotros queremos tiene que ver con poder cumplir con ese determinante de la salud, que la Constitución Nacional ordena y prescribe. Dentro de ese núcleo general de la actividad física de la población, queremos priorizar el colegio, la escuela, la niñez, la juventud. Este fue un tema que durante estos seis meses no ha avanzado. La educación física en los colegios tiene que ser una materia en todos los colegios públicos del país, en todas las clases. La actividad física nunca debió perderse en la perspectiva educativa de Colombia. La suspendieron para ahorrarse de dineros. No solamente la educación física, la música, las artes, la historia, terminaron evaporadas de nuestra educación. Es decir, por ahorrarse un dinero que querían destinar a la guerra, que querían destinar para salvar bancos, el señor Andrés Pastrana, presidente, condujeron a una mala educación de la sociedad colombiana. La actividad física es fundamental en una buena educación. De allí es que surgen en realidad, y no es lo prioritario, es lo complementario, el deporte, los talentos, las talentos. Surge el deporte olímpico y surge también ya en el terreno del mercado, el deporte competitivo, profesional. Entonces, nuestro papel como Estado tiene que ver con el desarrollo, antes que nada, de la actividad física general de la población y de la educación física en el colegio y en la escuela. Por eso la ministra es profesional en educación física y ese ha sido el objetivo por el cual nos acompaña a partir de hoy en el Gobierno Nacional. Así que, felicitaciones a Street. ahí hay, porque estaban diciendo que estos cargos iban a ser repartidos políticamente, politiqueramente, tantas mentiras que se dicen por ahí, eh, no voy a mencionar en dónde, pero aquí si quieren una raíz del porqué, la encuentran en mi biografía, escrita, la raíz común se llama Víctor Jairo Chinchille, que fue siendo yo muy jovencito, eh, quien eh, fue el precursor de la construcción de la Asociación de, de Profesores de Educación Física en Zipaquirá, en La Posta, desarrolló una actividad con nosotros, conmigo, de precisamente Educación Física con la Juventud Zipaquireña. Eh, fue miembro del M19, él fue el que me enseñó sobre el general José María Melo, profesor y murió hace unos años. Entonces, esa es la raíz. Para lo, no, no que significa que tú hayas sido también partícipe, sino que eres parte de esa escuela que pregonó que la educación física era un derecho y que era consustancial al ser humano como un determinante de la salud. Y que había que promocionarla en la base misma de la sociedad, del barrio popular, de la escuela, del colegio, del municipio. Y por eso le entrego esas banderas de Víctor Jairo Chinchilla. Street. Gracias. Gracias.